Compañeros, esta es la bajada al piso menos 2. Aquí vamos a hacer nuestra captura. Ahora solo toca rezar. Que no salga ni Clink ni Jolti. Que pueden salir 5% cada uno, por favor. ¡Primer Pokémon de la cueva Electro Roca! ¿Qué pasa, compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock Y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo Hoy, compañeros, es día de capturitas Y hoy, hermanos, es el día de llegar a la Cueva Electro Roca Y capturar a dos pedazos de Pokémon Que pueden ser clave en el torneo Uno de ellos es el posible Tinamo Y el otro es el posible Ferro... Thorn? Ferrozorn es la evolución, no me acuerdo Ferrosid, Ferrosid, Ferrosid y Tinamo, salen los dos en la cueva Electrorroca. Hay que capturar a uno de los dos por lo menos Por favor, por favor, pido a la suerte que me dé alguno de esos dos Las dos son buenísimos Ferrazor me encantaría, eh, Electros me encantaría yo que sé compañeros, la vida es así, será dura conmigo, espero que no Nos ponemos los cascos y empezamos Voy a enseñaros el equipo porque compañeros, he leveleado a Yuri hasta nivel 25 ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a la ruta número 6 Y en la ruta 6 podemos capturar a Vanillite y a Fungus si hacemos repelente a ese nivel, a nivel 25 ¿Y qué queréis que os diga? Los dos son buenísimos, Vanillite sería genial Fungus más que genial, así que en lo que hay Compañeros... Con esto y un bizcocho, podemos continuar nuestra historia. Vámonos, hacia esa rutita 6. Y por cierto, hay que poner el juego en invierno, eh. Tenemos que poner el juego en invierno. Esto es ruta 6 aquí. ¡Eh! ¡Ostras! ¡Que había combate contra Bell! <risa> ¡No me acordaba! No me acordaba que había combate. Bueno, eh, vamos preparados. Bueno, a ver, quiero decir, que tenemos buen equipo, ¿vale? Así que no creo que haya problema. ¡Compañeros! ¡Pim, pam, pum! Empezamos combate contra Bell, ¿vale? A ver qué tal será. No sé si he curado o si no he... Creo que he curado. He curado, he curado. Gerdier. Uh. Vale, Gerdier. Abro con Theodor. Esto no es buena idea. Es verdad que me intimida y tal. Nivel 26. Nivel 26 y está muy por debajo. Pues podemos continuar, eh. Escaldar. A ver si lo quemamos. Soy más rápido, obviamente. Qué malo, Duclet. Patito. Patito. Lo que... Vale, vale. Si lo matas, te lo compro. <risas> Espectacular, Zeodor, espectacular. Servain Servain Mmm. Tajo aéreo. Es más rápido, Drenadoras, ¿vale? Vale, Drenadoras es bien. Sí, que, que si no lo mato se va a curar, me parece bien, pero Tajo aéreo lo falla. Claro, si lo fallas entonces, pues ya no es lo mismo. Eh, voy a jugármela otra vez, Tajo aéreo. Ay, que va, soy más rápido ahora. Hay Speed chavales. Hay Speed Tie. Ay, speed tie. Uh -huh. Casi lo mato, chaval. Y retrocede. ¡Dios! ¡Theodore es un dios! ¡Theodore es un dios, chavales! ¡Es espectacular! ¡Speed Tie! Ah, es más rápido. Ciclón de hojas. Eh, Duklet, lo tienes que aguantar. Tienes el aviolite. ¡Tienes la aviolite! ¡Lo aguanta de locos! ¡Lo aguanta de locos! ¡Tajo aéreo y ese ser vaina a su casa! Es verdad que voy seis niveles por encima. Pero madre mía, hermanos. ¡Que soy una prevolución! Musarna, cuidado Musarna, eh. Musarna ya no me hace tanta gracia. Eh, voy con. V tiene titular y Ambrosio también, ¿vale? Ambos son bastante buenos. Pero mucho cuidadito. Vamos con V. V va a empezar a tanquear ahora. Aquí puede que tengamos que tirar pociones, eh. ¡Hipnosis! No te creo, compadre. Compadre, titular, me da igual, me voy a despertar en algún momento, así que. Sí, corral, a ver cuánto me quita. V, V, V. uf, ¿cómo pega ese bicho, eh? ¿Cómo pega ese bicho? Está dormido. V, despiértate, hermano. No quiero tener que estar usando pociones. Voy a usarlas, eh. Son para esto. Mira, ¡Si es que tengo de todo! ¡Es que tengo de todo! ¡Estoy que lo regalo! ¡Super poción! Vamos para allá. Sin problema, sin problema. Me haces chicorro. No pasa nada. Aguanto dos. Por tanto, puedo ir usando super poción titular. Se despierta, titular. ¿Cuánto le quitas? Más de la mitad, por favor. Más de la mitad, por favor, V. ¡V! ¡Uhú! -huh, ¡Cómo pega! Si rayo, me da igual, no me matas Otro titular y ese Musharna pa su, casa, pa su casa Perfecto, ahora es cuando no lo mato, me hace crítico Me revienta, no, lo hemos reventado Perfecto eh, ¿Qué más tiene? Un Pampur <coughs> Y si no Pampur, podemos sacar a Ambrosio visualmente Yo creo que Ambrosio, ojito a Ambrosio, eh. Ojito a Ambrosio que es El dios de la serie prácticamente Hace de todo bien, escaldar. No me quemes. No me quemes, compitrueno. No me quemes. Vale, bien. Bien. Fuerza. Soy más rápido. Ahí está, lo tiene que matar. Es un Pampur. Pampur tiene unas defensas de verdadera mierda. Y tengo 2-5-2 en ataque, chavales. Perfecto. Hombre, se sube al 32. Ojo que evoluciona, ¿eh? ¡Ojo que evoluciona! Creo que sí. ¿Me lo confirman? ¡Ah, oh, sí! ¡Me lo confirman! Ambrosio me lo confirmó. Evoluciona. ¡Claro que sí! Madre mía, Ambrosio, ahora en evolución final, chavales. Se va a sacar el nepe de una manera, no sé, brutalítica. Épico-fantástica. Se viene Stoutland. ¡My God! ¡My God! Grande Stoutland. No aprende nada. No aprende nada, ¿no? fin. ¡Eh, cuánto tiempo que no me combatía contigo, pero veo que tu equipo se ha hecho muy fuerte! Lo sé, porque soy un ¡Oh! ¡A volar! ¡A volar! A ver, vuelo mola Pero creo que nuestro Duclet es más especial que físico, ¿verdad? Lo digo porque es el único que puede volar, básicamente Tampoco tanta diferencia Tampoco hay tanta diferencia Vamos a enseñarle vuelo Total, si al final es para la aventura Este no va a ir a la, a la liga Pokémon ni de Flowers Tajo este aéreo puede retroceder y mola, ¿eh? Voy a quitar hidropulso. Y sí, voy a hacer siempre escaldar realmente, ¿vale? Bueno está para ser support Las cosas como son Pues ya estaría Vamos a... Ah, no voy a volar ni nada Compañeros, estamos en la ruta número 6 Si no recuerdo mal En efecto Ahora sí De hecho, ¿esto qué es? ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Objeto secreto! Ultra bola mm, Nice Esto nos viene para capturar ahora mismo Ruta 6 En teoría Aquí, chicos hay que cambiar a invierno Espérate, espérate, espérate Que me vengo yo arriba, chavales Cambiamos el horario a invierno Pues ahora sí, compañeros En invierno, en teoría, en esta ruta Si yo me meto con un Pokémon nivel 25 eh, Que sería Yuri Y uso Repelente El que nos tiene que salir es O Fungus, que estaría Brutalitic. O Vanillite, que también estaría Lutalitic. Vanillite me haría más ilusión por el simple hecho de que lo intento capturar antes y no me ha salido. Entonces prefiero un Vanillite, pero también me vale Fungus, ¿eh? No voy a hacerle ningún feo. A no ser que la guía me esté troleando, en teoría esto es a nivel 25. Vanillite o Fungus, no hay más. Así que, por favor, juego de mierda. ¡Gracias! ¡Primer Pokémon de la ruta! 6. ¡Vanillite! ¡Vamos, joe! Llevo media hora gastando repelentes porque no sale ninguno... No sale ninguno. Digo, ya me está troleando la guía. Pero no. Hemos tenido suerte. ¡Uf! Vanillite, hermano. Eh, voy, con, voy con... ¡Ay! No tengo al... No tengo al caballo. No tengo al caballo. Que me servía para paralizar. Bueno, da igual. Sacamos a Ambrosio para intimidar. Por si acaso es un Vanillite. ¡Ya lo sé! No, déjame en paz. Déjame en paz. Quiero intimidarle. ¿Algún problema? ¿Algún problema? A luz. Mira. ¿Qué? ¿Te rías de mí? Pues toma. Mira esa luz. Una mierda. Vamos a hacerle... Pues, es pues, ultra bola. Ultra bola a ver si se captura. De Locos. Vanillit. Me gusta, tío. Me gusta Vanillit. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Joder! Ojalá siempre así de fácil, ni paralizando ni leches. Vanillit, registrado en la Pokédex, nació de un carámbano que absorbió la energía al sol del alba. Vale, sí. ¿Qué es por el mote? Obviamente. El motecito de este Vanillit se lo va a llevar... Lautaro, enhorabuena Lautaro Apoyas muchísimo el canal, la verdad que sí Ha tardado en llegar tu mote, soy consciente ¿Vale? Soy consciente, de hecho te lo he dicho hoy que, que, que, que te iba a tardar un poquito En llegar, pero aquí está Lautaro Grande, enorme, gracias por tu apoyo Eres un maldito crack, aquí te llevas El mote de Vanillit, que será clave Si sobrevive y todo va bien En el gimnasio de, de dragón ¿Vale? De hecho vamos a ver sus sus Ships y sus cosas, porque siempre se me olvida Siempre se me olvida ver los Ships No sé qué coño me pasa, que al final digo ¡Ostras! Si no había visto los Ships de no sé cuántos Pokémon Y a tomar por culo A ver, señor... Eh, los Ships, los Ships, la naturaleza, joder Y los Ships, pero los Ships nunca los miro De hecho, los Ships no tengo ni puta idea A ver, eh, Vanillit Mo ¡Oh! ¡Modesto! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Modesto! ¿Qué hablas? Viento... Este es especial, creo aunque tenga a Ludo ahora mismo, que es físico Creo que es completamente especial este Pokémon ¡Lol! ¡Qué canteo! Y tenemos aquí el, el Timur que capturamos ¡Ojo! ¡Ojo que tiene agallas, eh! Este tiene agallas, no tiene potencia Va malo en velocidad No tenemos toda la suerte del mundo, compañeros Malo en velocidad, bueno en defensa especial Mira que ataque especial de mierda Y tiene buen ataque Venganza, patada baja Bueno, tiene agallas, eh Lo de agallas está muy bien Muy pero que muy bien Vanillit no lo voy a meter en el equipo Pero Zebstrika yo creo que sí, ¿no? Aunque, espérate, ahora se si viene la cueva Electroroca. Yo creo que la cueva electro -roca Nos puede dar problemas llevar a Duklet Así que Duklet, pa' tu casa Además el si siente gimnasio es tipo volador Duklet, meh Duklet se puede quedar aquí, lo ha hecho muy bien Lo ha hecho de locos, pero se puede quedar en el PC de momento ¿Vale? De momento Y Emanuel sube el 31 se, se viene evolución, chavales Se viene evolución Ahí lo tenemos Evolución de Manuel, que ahora sí que le voy a dejar evolucionar, por supuesto, porque ya no hay peligro contra el tipo tierra. Pero, de hecho, ahora se viene de gimnasio volador, pero después se viene gimnasio hielo. Y eso está bien que sea tipo acero, porque así el hielo creo que es neutro. Y nosotros tenemos tipo acero por stab, el garra, garra metal, así que de, de locos. Y quiere aprender perforador. Eh, creo que no, ¿no? Nah, nah. No aprender perforador, lo siento. Gracias, pero, pero casi que no ya estaría fácil fácil hay un objeto vale mm... voy a pasar de ti compañero no siempre me pasa lo mismo tío ojo ojo ojo ay que por aquí se puede coger ay eh. no no f f por ahí no se puede qué troleo eh qué troleo vale aquí hay objeto ¡Ah, espérate espérate esto no es un es un fungus primer fungus y es de evento así que es capturable ¡Ostras! No me acordaba de esto. Fungus. Vale, vale, vale. Lo capturamos 100%. Además, aquí sí que tenemos Onda Truenito. Onda Trueno, venganza. Vale. Vale, Onda Trueno. Disfruta la fruta. Y ahora... No, objeto, objeto de combate. No, Pokeball Mmm. Tengo una ocaso. Ultra bola. Da igual. Si tenemos 15. O sea, es que me da igual. Tiene que capturarse. Uno. Dos. Tres. ¡Pah! Fungus, atrapadito. Me alegro muchísimo, la verdad. No lo voy a negar. Por razones desconocidas, se parece una Pokéball y adiós. <risa> ¿Quieres ponerle un mote? Claro que sí. El mote de este pedazo de Fungus se lo va a llevar. Dame un segundito. Aquí está. Tomás Kovacs. Tomás Kovacs. Pues bueno, no sé qué ponerle. ¿Sí, Kovacs? En plan, así. Kovacs. Sí, Kovacs me gusta. No sé si tiene tilde o algo así Kovacs Es muy raro el nombre, pero me gusta Me gusta No, tío, está abajo Cabo cago en Sampito Pato? Y por aquí no hay nada más que la cueva Electro -roca. Vale, chavales, pues creo que aquí Ahí está Te estaba esperando, dice Yacón Hola, Yacón Chúpame un... Digo, ¿qué? Eso es una tela de Galvántula Un Pokémon de tipo eléctrico no, se me hace... no sé qué hace aquí, pero un líder de gimnasio que se precie Tiene que ayudar a quien le haga falta Adelante, Crocorok. Y quita la, valla, la raya, ¿no? La la, valla, la la telaraña, joder. Fácil. Toma, te voy a dar esto. Es mi mejor máquina técnica. Te recomiendo que se la enseñes a tus Pokémon. Y tenemos Terra Temblor, que, compañeros, es la única MT que hay de tipo tierra en este juego, además de excavar, que sirva para el torneo. Porque Terremoto se consigue después de la liga y eso es... Putada. Putada siempre. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, ¿vale? Esto está bien. Así está bien. Adiós, Crocoroc. Adiós, Jacón. Ha sido un placer. Y yo creo que deberíamos pensar en esta cueva. Porque, atención compañeros, os voy a decir os voy a decir lo que sale aquí, ¿vale? En esta cueva... Un segundo que lo tengo que preparar. Mmm, cueva Electro -Roca, aquí está. Vale. A ver, la cueva Electro -Roca va por pisos, ¿vale? Tenemos el piso 1 y el piso... Bueno, Planta Baja y Sótano 1 y luego está el Sótano 2. En el Sótano 2, Tinamo y Ferrosit... Son mucho más probables que en la, en, la, en la 1, ¿vale? En la 1, es en la 2, Tinamo tiene un 8%, pero si usas el repelente a nivel 27, ese 8% realmente se convierte en un 40%. Y el ferrosit, que tiene un 20%, en, en el sótano 2, si hace repelente a nivel 27, se convierte en un 50%. Entonces, 50% ferrosit, 40% Tinamo, ¿vale? Eso es brutal. Brutal. Uno de los dos nos tiene que tocar. Pero hay que esperarse al sótano 2. Si no te esperas al sótano 2, la cagas. Así que hay que subir a Yuri hasta nivel 27 para poder hacer repelente. Porque no tengo a nadie a nivel 27, ¿o sí? Creo que no. Lo voy a comprobar. Pero creo que no. Vale. Hay que subir a Yuri un par de niveles. Lo voy a subir ahora mismo. Que por cierto, tiene objeto. ¿Qué es? Ultra Ball. Perfecto. Me voy a pasar la cueva Roca y capturaremos después dentro cuando lleguemos al piso 2. Tengo que usar mazo de repelente. Pero me da igual. Es que me da igual. Me da igual. Merece la pena. Así que voy a levelear y ahora mismo nos vemos dentro de la cueva. Pues nada, compañeros, ya está. Fácil y sencillo. He matado tres audinos y leveleado. Es que aquí dan una experiencia de malditos locos. Entramos en la cueva electro roca y aquí hay combate contra N. Pues espérate, hay que poner repelente, chavales, que se me olvida. ¡Casi la lío! ¡Casi la lío, chaval! Repelente. Voy a confirmar que usar repelente es más que suficiente. Creo que sí. En teoría, con un repelente... Estoy más que cubierto ante cualquier cosa que pueda salir. En efecto. Porque estoy muy por encima de nivel. Es en el sótano 1 donde hay que empezar a tener problemas porque hay que aguantar ahí con un Pokémon que esté por encima de nivel 31. Uf. Uf. ¿Quién es el... Ah, vale, vale, perfecto. Ambrocio. Ambrocio el primero. Ya está. Ya está. Ahora sí, que si vamos con Ambrocio siempre el primero, no nos va a salir nunca nada, nada jodido. Así que perfecto. ¡Oh! ¡Los ninjas! No me acordaba de los ninjas. ¿Qué pasa? Mmm. Aquí está, Gran Nene. Dios, no me acordaba que eran estos del del, del team. Plasma. Gracias, esos que te han traído hasta a mí eran del trío sombrío. Trío sombrío. ¡Wow! Son miembros del equipo plasma seleccionados por Kechis. Y por lo visto han sido ellos quienes han colocado esa tela de Galvantula. Eh, la cueva de Toroca es un lugar muy agradable. La electricidad fluye. ¿Hay combate o no hay combate? Eh, sí. Lo que no sé. Me interesa saber si hay combate, chaval. No, no hay combate. Vale. En ese pira, si no me equivoco, el combate es al final de la cueva, ¿vale? Así que, en principio, me da igual for all this ¡Infarto, chaval! Se me ha puesto un dribble en el camino. Mira, con un dribble, una nube de polvo. Me llega a salir un dribble y me pega un puto tiro. Directamente, así os lo digo. <risa> Tu casa, a tu casa, crack Compañeros, esta es la bajada al piso menos 2. Aquí vamos a hacer nuestra captura Sótano menos dos Repelente está puesto No tengo, pro, no, no tengo puesto el primero al que tiene que estar puesto oh. Vale, esto no es Team... Esto no es Team... Team Galaxy, Uy, team, team, galaxy team Plasma eh, Ponemos el primero a Yuri Y hermanos, ahora solo toca rezar que no salga ni Clink ni Jolti. Que pueden salir 5% cada uno. Por favor. Que no, que no quiero, no quiero, no quiero. Va, va. Vale, pues se acaba. No quiero que acabe el repelente. Necesito el repelente 100%. Me quedan dos, tío. Por favor. No quiero más asustos con nubes de Drillbull. Cuidado, eh. Voy a ir con mucho cuidado, chicos, porque puede salirme una nube de Drillbur y no quiero, ¿eh? Es de decir que ese porcentaje es muy poco probable que ocurra. Entonces, al final, eh, se tarda en, en ver el, el Pokémon. Tengo Super Reps todavía, ¿vale? 18. Muy mal se nos tiene que dar. Muy mal se nos tiene que dar. ¡Primer Pokémon de la cueva, Electro Roca! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese dinamo, nivel 27 -pa! ¡Vamos! ¡40%! ¿Qué pasa? Que no se oye ¿Qué pasa? Me lo he cargado Me lo he cargado, me he cargado los cascos No se oye, no oigo nada Me he cargado los cascos, no puede ser, no puede ser No oigo nada, ¿lo he muteado? ¿Lo he muteado? ¿Qué he hecho? ¿Se ha muteado? ¿Vosotros no lo oís? ¿Se ha muteado? Ay, que se ha parado la grabación Ay, que se me ha parado la grabación, hermanos. Que se me ha parado la grabación de la, del entusiasmo y se, y se, y se ha cortado. El... ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame. Se me ha parado hasta la grabación. Vale, he, ha sido cagada, cagada máxima, porque se ha perdido la grabación. O sea, de repente se me ha parado la grabación de la cámara, el del juego no. Pero se deja de oír. Lo... ¿Por qué no se oye el juego? ¡Se ha dejado de oír el juego! ¿Qué coño? Vale, compañeros, no soy capaz de arreglarlo Entonces vamos a hacer la captura del tiramo Y vamos a dejar el capítulo por aquí Porque ahora mismo no soy capaz de arreglarlo O sea, es que eso es imposible No sé qué está pasando Y no quiero cerrar la partida ni nada por el estilo Así que eh, voy a cambiar Vamos a capturarlo sin audio Lo siento mucho porque me parece súper épico pero, pero... Pero me he cargado el audio Me he cargado el audio, me he cargado mi cámara Madre mía, la emoción la emoción, eh. Placaje, tiene placaje esta mierda Onda Tron, en teoría lo puedo paralizar, ¿no? Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ahí te lo comas. Muy fresco. Y ahora... Una ultra bola. Captúrate. Vamos. Nivel 27. Tengo Casobol, por si acaso, que es en cuevas y tal. Va, va. Uno. Dos. Tres. Atrapado este Tinamo. Vamos. Vamos, chavales, qué suerte, tío, qué maldita suerte. Qué maldita suerte. Quería haber acabado el combate contra N, y quería haber hecho más cosas, pero como no da tiempo, pues no da tiempo. ¿Quieres poner los motes? Bueno, no da tiempo, quiero decir. Se me ha jodido el audio. Tengo que... Bueno, quiero resetear el emulador, pero claro, no quiero perder esto ni nada, obviamente. Es, es, es absurdo. El mote de este Tinamo se lo va a llevar... El... Cela, Cela XZ. Enhorabuena, Cela. Cela va a ser este Tinamo que es de las capturas más epicardas. Era 40%, eh, no era tampoco. Era 40%, maldito por ciento. Vale, compañeros, pues vamos a acabar el episodio por aquí. Espero que os haya encantado este increíble episodio y hemos capturado un Tinamo. Es que no me lo creo, es que no me lo creo. ¿Qué ganas tenía de tenerlo? Y poquito más, espero que, pues nada Que, nos, que os dejéis un super like De compito no apretad ese botón Como si no hubiera mañana, seguidme en mis redes, seguidme en Twitch Seguidme en Discord, en el servidor Y seguidme en Twitter, que es importantísimo en Twitter Porque aviso de absolutamente todo Y poco más, nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Blanco Turnilock, chao Chao